Hello, hello y feliz comienzo de semana y hoy vamos a hablar de lo que es el tema de los 17 segundos de Abraham o Esther Hicks que es de eh, el cohete de los deseos según ella y más que nada me gustaría como reexplicarlo porque primero que nada le prometí a una persona que le iba a explicar mejor eh, que me preguntó en TikTok y no puedo responderlo en TikTok con un vídeo largo porque... No, tipo para eso está aquí el canal de YouTube Que permite hacer videos bastante largos, extensos Y obviamente, que es, es digamos, Para mí es como más cómodo Pero bueno, el tema de los 17 segundos Lo vamos a hacer acá O sea, acá yo todavía no lo hice el día de hoy Lo hago todos los días Y lo voy a hacer con vos Pero bueno, el punto es que la elección de pensamientos que tengas a lo largo del día sea la misma que tenés ahora. Esto es como, bueno, una práctica para llevarte a eso. Pero la elección de pensamientos durante el día tiene que ser la misma que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque si vos haces esto y después estás todo el día quejándote, victimizándote... Encontrando quejas en todo, porque es súper común y esos son los pensamientos random que vienen por como por defecto en nuestro, Imagínense que nuestro cerebro es una computadora. Y que por defecto vos la aprendés ahora, como yo estoy vendiendo acá para grabar. Y bueno, y se empiezan a abrir las ventanas, se empiezan a abrir las cosas solas. Tipo ventanas emergentes todo el tiempo. Como que si. Eh, ¿Vieron cuando entramos a páginas de internet que como que hay un virus o algo así? Como que se te abren millones de páginas y pestañas nuevas, así. Esos son los pensamientos random. Los pensamientos que hay que empezar a detectar y empezar a cambiar. Y no es que el tema... ¡Ay, pensé esto, lo pensé mal y se va a manifestar! No. Lo que se manifiesta son los pensamientos sostenidos en el tiempo. Por eso te digo que por más que vos hagas esto 17 segundos, 17, 68 en total... Si después durante el día vas a tener los mismos pensamientos que estuviste ayer, y que tuviste antes de ayer, y que tuviste antes de ayer, no va a pasar nada. Podemos elegir nuestros pensamientos todo el tiempo a conciencia. Y si viene un pensamiento malo de que te falta dinero, que te falta el amor, que la pareja no te responde, tenés el momento perfecto de detectarlo y decir no. Esto es un contraste, y contra los contrastes lo que se hace es justamente poner otro pensamiento encima. Pensamiento de gratitud, pensamiento de tranquilidad. Por ejemplo, tu, tu persona específica no te contesta, bueno, perfecto. Entonces lo que vas a hacer es, mi persona específica quiere pasar tiempo conmigo, entonces vas cambiando pensamientos todo el tiempo y te vas imaginando cosas todo el tiempo. Eso primero que nada calma el sistema nervioso y hace que manifiestes eso, porque esa es tu realidad, esa es tu realidad. La realidad es individual, no es colectiva. Obviamente existen personas que han decidido darle su energía y su tiempo a una realidad que quieren ver y es la que manifiestan. Por ejemplo, hay un montón, un grupo de personas y millones de grupos de personas que piensan que eh, Argentina es un país caótico, que hay mucha inseguridad. Imagínate si todos esos pensamientos colectivos manifestaran lo contrario, que Argentina es un país que prospera, que Argentina es un país que... Sería excelente. Así como, no sé, hay muchas personas que tienen la cabeza, eh, no sé, la inseguridad, por ejemplo. Eso yo lo vi con una persona que el otro día, que estaba con, bueno, yo entiendo que hay diferentes realidades, y pero se viven sucumbiendo al miedo. Iba con la mochilita adelante, eh, iba con la mochila adelante, y la mochila adelante es tipo ya, es como que me van a robar. Tipo, aquí yo... A mí no me han robado hace mil años, no me roban. Y qué pasa? A ella quizás sí la han robado y seguidamente y ve cosas, escenas de miedo, porque es una persona que quizás ve noticias, es una persona que decide darle su energía y su tiempo a las noticias, es una persona que quizás eh, a lo único que le presta atención es a robos, eh, etcétera. Entonces. Hay que ver a qué le estamos prestando atención, a qué pensamientos decidimos alimentar y cuáles decidimos dejar de alimentar. Estos pensamientos, ¿te funcionan? No, a esa persona no le funciona porque vive con miedo, vive mirando para todos lados, vive, vive como inseguridad, está a la defensiva completamente y su sistema activo reticular es el que manifiesta y toma, empieza, no sé, siente una ruido en una moto y ya, sí, tipo vive mirando por abajo, por arriba del hombro. entonces. No está bueno tener esa clase de pensamientos para nada, yo tipo puedo caminar, creo que esto lo dije en TikTok hace un montón de tiempo Que puedo caminar por cualquier parte de mi ciudad y tipo no me va a pasar nada, tipo siento que puedo caminar por cualquier parte de mi ciudad y no me va a pasar nada, de nada Y realmente no me pasa nada, hace mil años que no me roban, no me atracan, no, no me pasa nada malo Y es porque justamente tengo una correcta, ahora estoy empezando a de nuevo como reconectar algunas cosas una correcta gestión de pensamientos y esto se logra a través del tiempo eso es otra cosa que vamos a hablar de eh, en estos episodios del arte de manifestar pero bueno vamos a hacer el ejercicio yo voy a poner un temporizador con 18 segundos, yo también lo voy a hacer con vos a este, a este, a este ejercicio recordá, imaginar todo, todo lo que vos quieras en esos 17 segundos todo, el viaje, la pareja el dinero, tu cuenta bancaria llena de plata, lo que sea, lo que a vos te haga feliz. Si querés las tres cosas, las tres cosas. Salud, también. Todo vale, todo. Tenés que querés tener tres novios, tres novios manifestás. Es así. Así que bueno, vamos. Si vos querés cerrar los ojos para conceptos de más, lo hacemos. Tres, dos, uno, va. vamos imaginando todo ese dinero, nuestra cuenta. Esa pareja, cómo van de la mano. Ese avión que te nomás, ese viaje que haces con esa pareja. Vamos haciendo esto y terminaron. Vamos de nuevo? Voy a ponerlo de nuevo. Y de nuevo, lo mismo. Ese viaje, ese dinero, vos gozando de salud, tu cuerpo, tu cuerpo lindo, la persona que te estás fijando ahora también. Siempre es los mismos pensamientos y hay que generar el sentimiento de, de... Ese sentimiento, ok, ese fue el segundo, es cuatro veces. El sentimiento que hay que generar es el sentimiento de tranquilidad, el sentimiento de paz, el sentimiento de alegría, el sentimiento de cómo te sentirías cuando tengas eso. Va de nuevo. De nuevo lo mismo, los mismos pensamientos, puedes cerrar los ojos. Y pensar en ese dinero, ese viaje con esa pareja, tu cuerpo, tu salud, tu casa, dónde vivirías aquí en Argentina, en otro país, dónde estás, los viajes que haces con esa persona. Y bueno, vamos con la última, y está ya, te dejo empezar tu día. ese dinero, todo, todo todo lo que nos quieras manifestar Bien. bueno, y ahora que ya tenés esa energía, tipo ya te subió la vibra digamos que eso es subir la vibra eso es subir la vibra, realmente esto es subir la vibra, que es lo que no te explican un montón de gurús eh, y ahora que tenés esto trata de esos pensamientos que hiciste, que los que imaginaste todo a lo largo del día todo el día aferrate a eso. ¿Pasa algo malo? No. ¿Pasa algo malo? No. Esa es mi realidad pasada, la realidad nueva la estoy gestando ahora. Así que bueno, espero que este ejercicio lo hagas bastantes veces, todos los días, a la hora que quieras o si querés a la noche. Pero siempre acordate del tema de si vos podés elegir los pensamientos. ¿Por qué elegís de manera random cualquier tipo de cosa? Es como ir a un supermercado y... No sé, agarrar el café que no te gusta, agarrar esta leche que no te gusta, agarrar esa, esa bebida que no te gusta, tipo, no sirve. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes darle click al botón de seguir, valorar este episodio y obviamente compartirlo con tus amigos. Que tengas buen día.